Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a una semana más a Poderes. Ya sabes, como cada semana y como todos los miércoles, a las 7 pm del Centro, horario del Centro de México. Y Si no lo puedes ver en Instagram TV y en YouTube, ya la sesión grabada, live grabado, lo que sea que sea. Y te doy la bienvenida y me da mucho gusto que estés aquí. Ya sabes, este es espacio, sobre todo, para, para darnos un break, Dejar de consumir toda esta información a veces, aunque a veces necesaria, a veces abrumadora, negativa, eh, cansada, que nos aprieta el corazón y que a veces decimos necesitamos un momento de conectar con nosotros, de conectar con información que nos nutre, de conectar con otros espacios que puedan ayudarnos a crecer. Nuevamente, a veces es necesario conectar con la realidad, y también conectar desde otro espacio para crecer, evolucionar, trascender y mirar las cosas desde manera, de maneras nuevas, diferentes y enriquecer tu perspectiva, que ese es mi objetivo como cada semana. ¿Cómo estás? Sigue invita y comparte este video para que llegue a más personas. Y si quieres estar pendiente de cuándo es, aparecen estos lives cada semana o si estás en Facebook o si estás en YouTube o si estás en, en Instagram, suena la campana para que te avisen cuando se, eh, se estrenan estos videos. El tema de hoy en, en México, no sé si en otras partes del mundo, pero, bueno, aquí en México, eh, este mes es bastante importante para nosotros porque el día de hoy se, eh, bueno, más bien en este mes, se festeja y se celebra a mamá. Eh, por cierto, la siguiente semana va a estar buenísimo porque hay una invitada especial. Y hoy quiero hablarte desde una mirada diferente lo que la maternidad, la divinidad y el ser madre puede llevarnos a otros espacios. El tema de hoy es el poder de la gran madre divina. Ok, voy a explicarte esto que es bien importante, como a mí me gusta decirlo en un tuit. En el, en el año 51, en 1951, surge un libro que se llama La Gran Madre, que es del psicólogo Eric Newman, ¿ok? Puedes encontrarlo en varios lugares, en Amazon, en etcétera, etcétera, en tu librería. Entonces Eric Newman en el 51 habla de la Gran Madre y él conecta o diseña seis arquetipos femeninos eh, y los llamó la Gran Ronda. Entre estas seis pudiesen reflejarse en, estas, en estos seis personajes que están conectados con la, eh, la espiritualidad, la mitología o algunas religiones tal vez que puedan reflejar estos arquetipos que han sido comunes o que podemos tener muy claros dentro de nuestro, de nuestro inconsciente colectivo que es María, Sofía, Cari Isis, Lili, Lilith y las brujas. Eh, Nuevamente, María, Sofía, Cali, eh, Lilith, eh, eh, se me fue la otra, Isis y las brujas. Estos seis personajes, estos seis arquetipos, los esquematiza, los sintetiza, los desenreda y explica sobre cómo estas seis arquetipos de estas grandes divinidades, de hecho la llamó por eso la Gran Madre, o sea, el conjunto de estos arquetipos, están dentro de nuestro psique, eh, dentro de nuestro psique y dentro de nuestra parte inconsciente en la que podemos conectar con nuestra energía femenina independientemente si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, te voy a compartir aquí para que puedas observar cómo es este... Eh, este esquema, uh, uh, uh, listo, creo que ya se ve, listo. Este es el esquema, la gran ronda, que así le llama, o la gran madre divina, en donde si puedes observar de la parte superior, habla de todos estos atributos, características eh, o comportamientos que están desde una alta frecuencia y en una baja frecuencia, ya saben que me encanta esto de las polaridades y esto de las bajas y altas frecuencias. Entonces, desde una baja frecuencia, ¿cuáles son los atributos o comportamientos que pueden estar dentro de la energía femenina? Y estos atributos, ¿cómo se reflejan en qué acciones? Entonces, podemos encontrar que justo el objetivo de la Gran Madre Divina, si puede ser el punto del centro, es contener, contenernos. Aunque, dependiendo de para dónde vayamos, ¿okay? esta parte de la transformación positiva, la parte de la madre bondadosa, la parte tal vez del de, eh, carácter tran de transformador o de transformación o renegar el cambio, y la madre terrible por otro lado. Y entonces, de de dentro de estos, conforme vamos desglosando esto, podemos empezar a mirar ciertos atributos por ahí. Entonces, Newman decía que el desarrollo psicológico de la humanidad comienza con la etapa matriarcal. O sea, él hablaba de que mucho antes que los dioses eh, patriarcales existieran, eh, vivimos una etapa matriarcal, una etapa en conexión con nuestro linaje materno, en conexión con la Madre Divina, en conexión con esta con esta divinidad que nos contenía, que nos gestaba, que nos sostenía y que nos hacían conectar desde nuestra, eh, desde nuestra espiritualidad y con nuestra emo emocionalidad desde un lugar eh, en una alta frecuencia y evidentemente en conexión con el todo. Entonces, okay, lo que Newman decía era, el desarrollo psicológico de la humanidad comienza con la etapa matriarcal en la que el arquetipo de la gran madre domina y el inconsciente dirige el proceso psíquico de la persona. Newman, en este esquema, se basó en los valores de las culturas tradicionales. Mucha gente lo critica porque pues decía, ah bueno, pues es que estos valores es muy occidental y dónde está la parte oriental y al final se te olvidaron algunas y, ay, bueno, agregaron otras y... Eh, debiste haber agregado otras. El, el tema de la gran madre es un tema que eh, eh, solo eh, categoriza o encasilla la divinidad en, en el rol de ser madre o materna y, ¿por qué no llamarle en vez de la, de la madre divina la gran diosa, por ejemplo, etcétera? Y sí, entre algunas otras cosas, eh, este esquema, pues, al final lo que ayuda es a poder poner claramente cuáles son estos atributos dentro de nuestra psique, dentro de nuestro inconsciente, y, pues, mostrarlo de una manera esquemática, demostrarlo de una manera visual. Eh, evidentemente puede generar ambigüedad y evidentemente, pues, también puede mostrarse a veces un poco reduccionista, ¿sabes?, como que se le olvidaron algunas partes. Y otras personas lo aplauden y lo reconocen y dicen, wow, esto fue y ha sido el trabajo más importante de Newman eh, como, como estudiante o aprendiz de Carl Jung, que también este lo ha hablado en otras partes y seguramente seguiré hablando de Carl Jung por otros lugares. Eh, entonces, si bien puede ser muy simplificado, muy breve tal vez pueda brindarnos un poco de claridad, porque posiciona analíticamente y estratégicamente estas figuras de la psique, esta figura de cómo nosotros podemos ir eh, comportándonos desde una manera inconsciente. Y cada una de ellas tiene, eh, es ambivalente, es decir, tiene una dualidad o una polaridad o un complemento. ¿OK? De hecho, si lo puedes ver, es la M positiva y la M eh, negativa. La A negativa y la A positiva. Como estos lados que a veces podemos irnos de uno o de otro, conectar a veces con estos espacios, a veces no estar en estos espacios, ¿ok? En la naturaleza humana de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, estas figuras simbólicas nos dan un gran poder eh, y también puede ser un gran poder dinámico y además con diferentes valores, con diferentes atributos, un potencial increíble, una capacidad in increíble y también cómo irlo activando. Además, dependiendo del contexto, cada figura arquetípica puede cambiar o, como te decía, ir a su opuesto. Eh, como te dije, son seis arquetipos, aunque en realidad, si podemos observarlo, en realidad son tres. Eh... Bueno, me faltó, perdón, la F positiva y la F negativa. Entonces, son, son tres arquetipos que pueden estar, eh, que en realidad son con sus, respectivos polar, con sus respectivas polaridades, ¿ok? Una de las cosas que me parecería interesante en algún momento conversar contigo, eh, no me voy a meter en este tema porque ese es un tema que podemos hablar aquí otro live completo. De hecho, justo tengo un, un programa en el cual hablo en una clase de esto que es... Jung, Habla de ánima y ánimos, ¿ok? Dos arquetipos muy claros, el ánima y el ánimos. No me voy a meter a más explicaciones, espero no variarte con esto, paréntesis, ¿ok? El ánima habla de esta psique femenina en el hombre, es decir, estos atributos de energía femenina en el hombre, ¿ok? Ánima. Y ánimos es la psique masculina, son estos atributos de la energía masculina en la mujer. Entonces, ánima y ánimos. Okay, existen en los dos opuestos, como si fuera el yin y el yang, también del que he hablado en otras partes. Creo que justo aquí ya he hablado del de poder de la feminidad y masculinidad, así que revisa ese video que se encuentra en la serie de poderes. Entonces, esto es lo que genera okay, que la, la gran ronda, bueno, todo esto te lo quería explicar porque desde Jung ya se hablaba de esta energía o esta psique, Okay, de lo, lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer y de que es independientemente a tu sexo o al género o al no género al que puedas estar identificado, sino más bien es la forma en cómo nosotros empezamos a generar esquemas, patrones mentales desde nuestro inconsciente y como colectivo inconsciente. Entonces, desde este lugar, todos tenemos estas figuras arquetípicas y dentro de estas figuras, nosotros podemos darnos cuenta en dónde conectamos con qué y además de esto, entender en qué situaciones, de qué manera reaccionamos y qué es lo que nos hace detonar a veces desde una baja frecuencia o desde una alta frecuencia. Entonces, con este... Con este Esquema, puedes observar qué atributos tienes y en qué lugares, ¿ok? Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, eh, en los atributos, por ejemplo, de madre, de madre bondadosa, está el desarrollar, está el abrazar los nuevos nacimientos, el renacimiento, el dar frutos. Esa parte transformadora de poner en libertad, de alumbrar algunas cosas, de darle foco a algunas cosas, ¿ok? Y, sin embargo, en la madre terrible, por ejemplo, podemos encontrar el la desconexión con eh, el, el extinguir, con el desmembrar, con el retener, con el fijar, con el capturar, con esta parte que puede ser devoradora, desvalidadora, eh, no sé si existe esto. Eh, y por otra parte, por ejemplo, podemos encontrar en el lado positivo, ¿ok? Esta parte de... de transformador positivo, que nos da sabiduría, que nos da visión, que nos da inspiración, que nos da éxtasis, que nos acompaña a transformarnos, a ascender, a evolucionar y a crecer. Y, por otro lado, la polaridad de eh, transformadora negativa, nos conectamos con la locura, con la impotencia, con la dependencia, con la transformación, o sea, con esta parte de disolver las cosas, no necesariamente de... Eh, de crecer a través de ella, también habla de expulsar, de despojar, etc. Entonces, hay mucho de lo cual hablar de esto. Es interesante observar que mucho tiempo desde los 50 ya se hablaba del poder de esta, de esta parte divina, de esta parte espiritual, desde una parte de la maternidad. Y no como un rol dentro de la sociedad, sino como en la esencia de lo que una madre es. Y lo que una madre es, es contener, nutrir, gestar, acompañar, eh, brindar eh, espacios seguros psicológicos. Y este gran psicólogo, Eric Newman, habla de todos estos atributos que podemos nosotros proveernos a nosotros mismos, mirar desde qué lugares podemos empezar a gestionar estos espacios, desde qué lugares nosotros podemos empezar a mirar estos, es, estos lugares, qué es lo que nos detona irnos hacia un lado o qué nos detona irnos hacia otro lado, ¿Okay? Por ejemplo, Cali, que es la madre terrible, bueno, según esto, aclaro, hablaba de esta enfermedad, del desmembramiento, de la muerte, de la extinción. Las brujas, por otro lado, hablaba de, de esta la parte de cambio negativo, como esta bruja de cuento de hadas, de que ya sabes, como esta parte deplorable, no desde la sabiduría, sino como la parte deplorable eh, de decadencia, Lilith, por otro lado, hablaba de este ánima negativo como esta locura, impotencia, rebeldía. Eh, Isis, la buena madre, okay, que es lo contrario a Cali, por ejemplo, que habla de fruto, nacimiento, renacimiento, inmortalidad. María, eh, como la transformación espiritual, contrario a las brujas, por ejemplo. Sofía, el ánima positivo, contrario a Lilith. Eh, es, habla de sabiduría, de visión, de inspiración y de éxtasis. Mucho de lo cual hablar, googlea más sobre esto, investiga más sobre esto, escríbeme qué te parece. El chiste de aquí y el objetivo de hablarte de esto y empezar a entrar a este mes de la madre es empezar a mirarnos desde un lugar espiritual, empezar a plantar semillas o, o incluso cuestionarnos o empezar a mirar las cosas desde un lugar diferente y podemos abrazar estos arquetipos. Y saber desde qué lugar, desde qué lugar contenernos, desde qué lugar nos conectamos con nuestra energía femenina, independientemente de si eres hombre o mujer, hacer consciente lo inconsciente, que puede llevarte a la sanación, a la reconexión y a la transformación personal. Abrazar esta energía femenina y sanarla sobre todo, puede llevarnos a gestar y a dar luz a nuestros deseos, a nuestras intenciones para convertirlos en realidad, en verdad y en conciencia. Entonces, espero que esto haya sido de mucho valor para ti. Espero que con esto puedas generar mucho más de qué investigar sobre esto. ¿okay? Justo en el, el punto no es estoy mal en esto o estoy mal en lo otro, sino darte cuenta de qué te hace a veces irte por un lado y qué te hace irte por el otro. De nada sirve que sigamos siendo jueces o juezas de nuestra vida. De nada sirve seguir echando eh, culpas o vergüenzas sobre cómo gestionamos o no nuestra vida. Eso creo que está de más, no nos ayuda, no nos funciona y sigue siendo doloroso y desarmónico para nosotros. En cambio, empezar a mirar y decir, ok, creo que cada vez que yo hago esto me lleva hacia ese lugar y yo creo que si hago esto me lleva hacia este otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente deseo en mi vida? ¿Y cómo puedo empezar a conectarme como yo ser mi gran madre divina, como yo ser esta grandiosa divina? Esta, pues sí no es redundante. Entonces, cómo ser esta grandiosa con conectar esta gran rueda que Eric Newman nos muestra. Si quieres seguir conectando con esto desde un lugar de renacimiento, de transformación, no voy a hablar de este tema, pero sí de sanación, de reconexión, de renacimiento, como te decía, y de sanación. Te invito a mi próximo taller el jueves 27 de mayo a partir de las 7 p.m. va a ser un curso, perdón, no es un taller, es un curso de 10 sesiones en el horario de centro de México en el que estaremos conectando justo con nuestro poder resiliente para poder vivir tiempos difíciles, pero también aprender a crecer de, con ellos. No solo irnos hacia un lugar, sino empezar a darnos cuenta de qué herramientas y recursos tenemos para irnos hacia otro. Nos vemos la siguiente semana para hablar con una gran, gran, gran amiga, Patty Serran, sobre el poder de la maternidad espiritual. En donde ella nos va a compartir cómo ha sido este camino de ser madre, pero también de inculcarles a su hijo, más allá de las religiones y de los dogmas, conectar con propósito, con sentido para que sus hijos también tengan herramientas para conectar con su espíritu y con aquello que los motiva, los impulse a mirar las cosas desde una visión mucho más amplia y evidentemente cuáles han sido sus crecimientos a lo largo de este proceso. Si este mensaje resonó contigo, invita a quien pueda servirle, comparte este video, guárdalo, suena la campana para que te siga llegando estas notificaciones y puedes ver los demás videos en la parte de poderes, en la serie de poderes Instagram TV, YouTube y Facebook. Soy Osvaldo Cazares, esto es Poderes, te mando un fuerte abrazo y que todo esté bien por allá.